Tuve que pasar por tantas cosas para hacer algo. ¿Qué pasará en el futuro, chica? No puedo decírtelo. Park está contra las reglas. Golden Freve. ¿Es esto lo que pienso? Bienvenido, Pulpet. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. De todos modos no vine aquí para hablar de cosas sin importancia. Necesito información. ¿Sobre qué? ¿Cómo funciona exactamente este dispositivo? ¿Tiene algún número limitado de uso? ¿O oh, no? Ya comenzó El portal lo tienen casi terminado Ya vienen Tengo que decirle a los demás. Gracias Ahora sé todo sobre este dispositivo Ahora sé lo que tengo que hacer Pero primero que todo lo siento, pero no podan recordar este momento. ¿Recuerdas las reglas que pretendía decirte? Tú tienes mi dispositivo de borrado del recuerdo. No puedo arriesgarme a que algo pueda cambiar para mal en el futuro. <risa> Fue un placer verlos de nuevo. ¿Qué ha pasado? Ya recuerdo, se suponía que debía comprobar el estado de mis dispositivos. No me di cuenta cuando viniste aquí. Quería hablar contigo.